we always say that it felt like a dream, and they're not kidding. It actually felt, it feels like a dream, literally feels like it didn't actually happen. Yes, yes, yes. My mom knew that I had wanted to go to Mexico this year but they said that it wouldn't be possible. I mean, my mom has family here, but it's not, it's not all of it. I haven't met my grandparents. I've seen many surprises <laughs> presents, and one of the best. And for me, what has been the most exciting was Angie's presents. Well, we're here at the airport waiting for her backpack to go. My mom is already here, and she's healthy, and she's also healthy. ¿Ves cómo estoy? Y me estás con tu te pues el con el pan. Estoy diciendo que soy contigo. Olvídate del mundo. Haz lo que tienes que hacer tú. ¿Qué es lo, qué es lo que menos estás haciendo? me atrevería a pensar que no estoy haciendo tan mal mi trabajo. <risa> porque... una de mis metas es hacerla independiente. Muy independiente porque, en primer lugar, yo estoy grande. Estoy amenazada por el cáncer también. Y por la vida, porque, por ejemplo, en el momento en que a mí me deporten o me llegue yo a morir también, yo quiero que yo esté preparada para para tomar decisiones para tomar acciones y para encaminar su vida bien Be loud and be uh, jumpy. Be you know happy. Like overdo it a little. <laughs> My name's Fernanda, and I'm kind of like a weird hippie girl. <laughs> I'm, I'm a very big peace sign fan of, and a big flower fan. So we had a bunch of flowers and feathers, hippie style kind of quincean. <laughs> So bueno, wow. so en well, la fiesta de Fernanda era una mezcla de americanos y y latinos, y los americanos estaban disfrutando al máximo. Ellos estaban, wow, un toro mecánico, wow, tacos, wow, mariachi. Estaban muy contentos también, y a ellos les gusta también, como a nosotros nos gustan las hamburguesas también. <laughs> A mí me gusta mucho eso de compartir, dar es muy importante. She did not know this was coming, and here they are giving her this little box. We'll see what's inside. They gave me the turtle, and it said inside, "I'm sorry, I couldn't get you the gift that I want that you wanted." I was like, "What are they talking about?" And then I realized that they were talking about Mexico. And then they gave me a dollar bill. <laughs> that was pretty funny. They gave me the other box, the one that they were hiding behind their back. And I started to read it, and it said, itinerary for Angie Delgado, RDU to uh, Mexico City. Imagínate no ver a, tu, a tus papás en 20 años. Es toda una vida que has perdido de no estar con ellos. Entonces me imagino que, que para la mamá de Angie fue una emoción grande saber que su hija iba a estar en contacto con la abuela. Muy emocionante como, como inmigrante, todos pasamos por lo mismo. Todos tenemos ese deseo de regresar, de abrazar, de estar con la gente que dejamos. Afortunadamente unos pueden, otros no. Es, es como una historia que se repite todos los días. Haz tus brazos para arriba. ¿Tus brazos para arriba? Sí. Ok, meto tus brazos aquí, adentro. Por así botellas. Así es, te va Sí, botellas. No se le va a quedar. Sí, oh my God. ¿Qué size es? Es un 22. Okay. Sí, hay otro era el. Ahí es sí. un 26, ah, pero engolte. ya con el Brasil y esto, sí, casi sí te va a quedar ese. Tú dices sí. que vas a bajar de peso, puedes hacer un 18. ¿Un 18? Uh -huh. Ay, ¿Puedo llegar a bajar si dejo de comer sus gorditas tamales? Para hacer así? Uh -huh. Well, my diet is only eating salads for right now. Becoming a vegetarian. And it's really hard, you know, being a Mexican where wheat, tacos, carnitas, pozole menudo. But I have to lose weight, you know. And the only thing is... <laughs> um, just to have my 15-años, my sweet 16th. Um, but I'm working hard. I'm working hard. Next, próximamente en Fiesta Quinceañera Retention.